La nueva estrategia integral e interinstitucional para la vida y la paz, que busca la protección de todos los colombianos y especialmente de las comunidades más vulnerables, fue presentada por el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez. Y es una estrategia, entonces, que tiene tres componentes. Un... Un componente militar, un componente policial y un componente judicial Durante un debate en la Comisión Segunda del Senado sobre la política de seguridad nacional, defensa y seguridad ciudadana, el ministro aclaró que la propuesta del gobierno de una paz total no significa inactividad de las fuerzas militares ni de la policía y que uno de los ejes fundamentales es lograr el desmantelamiento de las bandas multicrimen para lo que se requiere fortalecer la inteligencia militar y policial El jefe de la cartera de defensa se desplazó hasta el departamento del Chocó para reunirse con comunidades de los municipios de Nóvita y del medio San Juan, donde escuchó las preocupaciones de sus pobladores y se comprometió a que la fuerza pública continuará haciendo presencia en la zona. En Medellín el ministro lideró un consejo de seguridad en compañía de la cúpula militar y de policía. El encuentro contó con la participación de líderes y lideresas de la comunidad. Igualmente socializó la estrategia integral e Interinstitucional para la Paz y la Vida.